Bueno, pues buenas tardes. Oye, ahora desde aquí abajo sí me doy cuenta de lo de la tarima. ¿eh? Sí, ¿no? Está todo, estoy como por abajo. ¿no? sí es una tarima? No, ahora no. <risa> Bueno, buenas tardes. Eh, bienvenidas a, a La Vorágine. Eh, bueno, este evento que hemos creado, enmarcado dentro de una cosa que este año la verdad es que nos está dando muchas alegrías, que es una campaña electoral, sin él. Eh, no sabemos si, bueno, os habéis enterado de la otra seguramente, de esta quizás no, pero nuestra intención, aparte de ser una acción un poco política, poética, literaria, era el visibilizar eh, que desde la ciudadanía también o desde la gente ¿no? eh, se puede aportar y se debe aportar en, en el momento político o o en este caso hacia los partidos políticos también, ¿no? Entonces, eh, eh, dentro de toda una... Pues, pues desde la Feria del Libro, ya va para tres semanas, una cosa así, eh, iniciamos esta campaña en la que hemos hecho varios simulacros, uno de ellos es eh, este, esta papeleta del Senado, eh, bueno en la que hacemos unas recomendaciones literarias que nos parece como muy importantes ¿no? para trabajar determinadas cosas por el momento puntual, en el que estamos viviendo político para, para volver a repensar determinadas cosas y acompañando de eso también una papeleta para votar una vez más pero de una forma completamente diferente si no lo habéis hecho todavía lo, diré, lo digo ahora pero lo volveré a recordar al final tenemos urnas legales oh, oh, oh. Eh, y en esas urnas podéis rellenando esta papeleta hacer sugerencias a los partidos políticos de las lecturas que deberían hacer sí o sí eh, ¿Es fácil ver las carencias que tienen en, en muchos ámbitos? No, sí. y, y bueno, pues, pues nuestra apuesta es por... Si nos quisieran hacer caso, obviamente todo mejoraría, pero, pero pues pensando no en hacia dónde se tendrían que dar esos pasos, hacia dónde deberían ser las mejoras, y que desde la propia eh, gente que está en el día a día, o en las luchas diarias, o en su propia vida, eh, entiendan que hay que hacer ese tipo de apuestas. Entonces, nada, os, os invitamos a que después votéis. Y dentro también de esta campaña electoral, eh, había otra... Bueno, vamos a hacer un recuento de todos esos votos propuestas el día 22, así que os convocamos, si queréis venir, va a estar bonito, divertido, curioso, porque ya decimos desde ya que las propuestas que ha hecho la gente, muchas de ellas seguramente van a ser maravillosas. Eh, y también estaba este acto, eh, la vorágine, bueno, el, el, su, una de sus razones de ser obviamente es la cultura, en este caso la cultura crítica, y habitamos esta ciudad y eh, sufrimos y vivimos y entendemos muchas de las problemáticas que en torno a la cultura se dan en esta ciudad, y tenemos apuestas, tenemos bueno, ideas de cómo debería ser, y para nosotros la idea principal es eh, que desde pues eso, la gente que vive en esta ciudad es donde deberían surgir las propuestas. ¿no? Entonces decidimos hacer un evento pues, a la inversa de cómo se está haciendo en todas estas fechas, que son los partidos políticos quienes nos cuentan lo que quieren. Entonces hemos pensado que mejor que sea la gente que está en el día a día viviendo la cultura, o son representantes de... o no representantes, pero sí que están en el contacto directo con, con esa gente que, eh, bueno, pues que, que forma parte de ello, que estuvieran en esta mesa para que las propuestas eh, o ideas de futuro o... bueno de las problemáticas diarias, qué es lo que debería mejorar, pues estuvieran aquí y soltaran eh, bueno, sus, sus ideas. ¿no? Hemos invitado a algunos partidos políticos para que estén aquí, yo como Escucho. no veo, no sé, entonces, pero escuchando ciertamente y, y nada, y, y lo hemos enfocado, probablemente podría haber muchos más aspectos desde los que enfocarlo pero en este caso concreto desde cuatro ámbitos que nos parecen muy importantes, ¿no? Eh, han venido personas de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Cueto, tenemos aquí a Rosa Diego y Santiago Sierra, está aquí también en primera fila, eh, pues para ver también cómo se vive todo esto de la cultura, entre comillas, desde lo que llaman periferias o... Eh, lo que no es el centro en sí de la ciudad, ¿no? pero sigue siendo la ciudad de Santander. Entonces, cómo lo viven y cómo lo afrontan y a qué es a lo que le apuestan. Tenemos a Ángela Storky también. Para hablar desde la parte de bueno, industrias culturales, también lo hemos puesto como interrogación, ¿no? pero desde esa gente también que está trabajando en el ámbito de la cultura, que está asociada en este caso desde una plataforma también, pues cuál es su apuesta y cuáles pueden ser su, sus problemáticas. Tenemos a Pablo Susinos también, de, de la red de bibliotecas municipales de Santander, pues como ese espacio también ¿no? de encuentro, de, de cultura, de, de todo lo que le toca pues, igual, afrontar en el día a día y, y, y hacia dónde creen que deberían ser las apuestas en las que se tiene que trabajar ¿no? en ese ámbito de las bibliotecas que están de todas. Y por nuestra parte, pues también queríamos dejar puntillita de cuáles son nuestras apuestas desde la vorágine. Y eh, entonces está aquí Paco Gómez también, pues para, bueno, pues para hacer un, un planteamiento de, de cuál es nuestra apuesta y cuál nos gustaría que fuera el camino que se tomase en esta ciudad eh, bueno, en, en algún momento eh, en, en, en el ámbito de la cultura bueno, y, y encuadrándolo con muchos más aspectos de la vida. Mm -hmm porque tiene esa importancia, vamos. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es que cada una de las personas de la mesa hable unos minutitos, 7 bueno, diez minutitos hemos puesto así, pero cada quien como vea, sin pasaros mucho, y luego al final eh, eh, plantearemos o incidiremos en algunas preguntas, pero sobre todo de propuestas ¿no? de, de, que se quieren plantear y obviamente abriremos a, a la gente que estáis aquí, que habéis venido esta tarde a compartir, para que podáis también pues, preguntar o, o proponer. Eh, y como Rosa no quiere ser primera. <risa> Entonces, Ángel, por ejemplo, ¿quieres empezar? Bueno, bueno no, no, no quiero empezar. Bueno, Siempre, no, sí, pero no, no me has dicho, no, pasar, no me has dicho pasar, que pasar, no antes. No, no, Entonces. no. Te he dicho que no voy a pero tienes que tener el cronómetro porque yo me paso... Bueno, no, te pincho, no, para no, eso estás no, aquí. Eso es. <risa> Lo bueno, activo, eh. Sí, seguro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bueno pues eh, muchas gracias por invitarnos sobre todo porque normalmente efectivamente nos acudimos o montamos nosotros cualquier cosa sobre cultura o los partidos solo algunos una vez cada cuatro años no entonces bueno nosotros somos para ir al grano una plataforma de empresas culturales de Cantabria, PECA eh, estamos en un registro de asociaciones empresariales y, y sindicales de la dirección general de trabajo no en una de asociaciones culturales ¿no? que, que normalmente son de presidencia eh, para contextualizar y realmente bueno somos más de 40 empresas eh, digo empresas porque es nuestro nombre eh, realmente nosotros somos empresas y profesionales pero la legislación actual renovada en el año 2015 según decreto del gobierno de Cantabria no nos deja llamarnos profesionales nos obliga a llamarnos empresas esto es otra cosa que seguramente poca gente sabrá eh, tiene que ver con alguna cosa que voy a comentar después eh, sin irme por las ramas eh, <coughs> nuestro colectivo está representado casi todos los sectores culturales, profesionales eh, excepto el, casi todos no, todos menos el videojuego que ahora estamos ahí, que está tan de moda y, y me parece interesantísimo vuestra propuesta provocativa y provocando que, que recogemos el guante ¿no? industrias culturales <coughs> Eh, bueno, industrias culturales, eh, por lo menos las instituciones eh, nacionales, el Ministerio de Cultura, la Unión Europea, incluso la UNESCO, no la ONU sino la UNESCO, nos denominan industrias culturales. Eh, industrias culturales es un término que nace en el año 94 en Australia, y eh, a raíz de desarrollo económico que en aquel país en el momento con, con otra definición, otro interés totalmente diferente al que tiene ahora. Lo, lo recoge eh, muy mercantilistamente y es el, el término que nos ha llegado hasta ahora el Reino Unido, a finales de los 90, es eh, eh, repensarse la cuestión postindustrial, toda la economía postindustrial y en la que realmente esa definición se basa de industrias culturales en eh, cuestiones que hasta ahora no estaban en la mesa eh, en la creación de bienes y servicios ¿no? creación y producción de bienes y servicios como es la propiedad intelectual eh, bueno entonces se empieza a hablar de creatividad, economía creativa eh, y se le asocia la palabra industria, bien, economía, eh, venta eh, y poco más eh, hasta que en el año vamos a pegar un salto de casi 20 años, porque en bueno, esos 20 años se han dado circunstancias eh, específicas en cada, en cada país que con pequeñas salvedades más o menos mantienen toda la cuestión de economía capitalista neoliberal en la que nos metemos como una verdadera vorágine en, y, y sin un reconocimiento, digamos, social que no, ni nos dan desde las instituciones ni nosotros, que hay que hacer autocrítica, también a veces eh, supimos, supimos darle. Y insisto, hasta 20 años después, es en el año 2016, cuando eh, la Unión Europea, eh, haciendo caso a una presión de la renovación de ese antes del, del horizonte que llaman Europa 2020, ¿no? que ya nos estamos acercando eh, pues revisa también todas sus, sus, sus definiciones y sus, sus valores ¿no? entonces empieza a dar a, la, a, la, a lo que es la, crea, la creatividad y esta economía más eh, creativa eh, otro, otro, otra definición, otro valor añadido ¿no? y es el, el impacto social y de innovación que tiene ¿no? eh, a raíz de eso eh, bueno pues salen una serie de políticas europeas que son poco conocidas pero que tienen un impacto eh, importante eh, sobre otros sectores que no son la cultura a partir de entonces los, los gobiernos eh, bueno, pues ya sabemos que cada uno tiene su, su, tiene su ideología, tiene su autonomía y, y solo le hacemos caso en, o sea, a la Unión Europea en cuestiones de déficit, de endeudamiento y de políticas o tratados que firmamos eh, con, otras, con otras regiones mundiales. ¿no? Eh, ¿Y esto cómo nos afecta al sector cultural? Pues realmente desde un punto de vista... Eh, ...práctico, eh, cero, seguimos exactamente igual... Eh, ...excepto a pequeñas, pequeñas eh, ayudas a las que eh, el sector cultural... ...siempre eh, acudía, que son, en este caso, las ayudas europeas, ¿no?... ...y se, se crea, ya se creó antes, pero se reinventa eh, Europa Creativa... ...que, eh, como veis, tiene todo que ver la, la, la, la simbología va más allá de, de, de, mera, de meras palabras. ¿no? Eh, y se empiezan a, a no solo ayudas a, a creadores o empresas, sino a ciudadanía. Europa Creativa tiene programa que se llama Europa Media, y lo recalco porque es importante, porque esa es la verdadera industria para Europa, la creo así. El 70%... De los eh, 360 millones de euros que pone Europa en Cultura, se van para la industria media, es decir, audiovisual. Quiere decir, televisiones, cine y televisiones eh, públicas, la mayor parte, pero también privadas y, y el cine. Luego están las otras industrias que ahí se llaman, que es la música eh, bueno, y el libro, realmente, ¿no? Pero ya han determinado... Y luego se hay unas ideas que son Europa con los ciudadanos, Europa con la ciudadanía. Eh, sin más, no voy a entrar ahí, y ya centrándonos un poco, ya, que me quedará un minuto, entonces, ya, <risa> <risa> debate. un poco más. Un poco más. Eh, lo interesante es que el sector en Cantabria eh, se une. Esto es, nace a finales de 2011, se unen todos los sectores. ya estaban Los sectores aquí estaban, eh, audiovisuales por un lado, escénicas por otro, estaba el libro eh, bueno, y nace la Plataforma de Empresas Culturales con, un, con una orientación mucho más de qué hay en común en todos los sectores culturales. ¿no? Es complicado buscar lo común en el sentido de que cuando eh, eh, trabajas en algunos puntos muy concretos, afectas a algún sector y no es que dejes de lado a otro, sino que si afectas positivamente a un sector, seguramente afectes negativamente a otro. ¿Por digo esto? La plataforma nace con, con el objetivo no solo de unificar, sino de dar un reconocimiento y trabajar por los intereses del colectivo, pero del colectivo en sentido amplio, no solo el colectivo que eh, pertenece a ese sector cultural, sino al que afecta. Y ahí nuestro, eh, nosotros hablamos de ecosistema cultural y es mucho más amplio, porque son las instituciones públicas y es la sociedad al menos, ¿no? Luego está ese cuarto sector, que es un debe que tenemos. En este sentido, eh, trabajamos en relaciones. Trabajamos en, primero en reconocer los derechos y libertades de los creadores, sean profesionales o no, ante las instituciones. Intentamos ser, y al momento lo hemos conseguido, interlocutor válido en la realización de políticas culturales de Cantabria. Lo somos para el Gobierno de Cantabria, para el Parlamento de Cantabria y para la Federación de Municipios de Cantabria. También para el Ayuntamiento de Santander para lo bueno y para lo malo. Y luego, eh, en ese sentido, lo que el, el, tenemos, para terminar el plan, planteamiento que, que nos habéis lanzado, tenemos un, eh, que hacer una autocrítica, ¿no? que es que nos estamos reinventando eh, y somos un sector altamente formado y creativo que podamos aportar mucho socialmente, no solo en el sector cultural, sino en un debe y en ese repensarnos, tenemos esa, esa característica de ser la base de se, que puede sustentar el desarrollo social, la cohesión social y el desarrollo de otros sectores eh, como sustrato de base, que es la cultura. Porque la cultura para nosotros es eh, transformadora o no es cultura, es crítica o no es cultura y para muchos de nosotros es una forma de vida. No lo es, no sabemos hacer otra cosa, eh, podemos, en el sentido de que podemos estar trabajando en, en un sector como es el de la salud, en un sector como es el de la energía, perfectamente, porque sabemos, somos cazadores de tendencias, de tendencias sociales, identificamos cosas que van a pasar socialmente antes de que sucedan, y eso está muy bien valorado por los operadores económicos, eh, una de las salidas que tiene nuestra formación es trabajar para Inditex ganando bastante dinero como headhunters, ¿no? cazadores de tendencias. Bueno, pues nosotros hemos decidido dar una vuelta de turca y eh, que sea un eh, trabajo más social. ¿no? Y este es el reto. Para nosotros ahora mismo nos estamos intentando en el último gran repensar que, que tiene la plataforma. Eh, hemos entrado en el siglo XXI socialmente. El sector no ha entrado en el siglo XXI, sino tiene solo partes del sector y nos estamos intentando reinventar. Eh, se crean nuevos paradigmas, nuevos paradigmas culturales ¿Por qué? Porque hay nuevos paradigmas sociales y esto es lo importante. Eh, el sector tiene eh, que mirar los problemas sociales, porque somos un eje fundamental para poder resolverlos. Y eh, ¿Por qué digo un debe? Porque en, tenemos una herencia de relación público-privada y es hablar con es esta donación que ha desaparecido, en este caso la autonomía o la ciudad, sobre bueno, qué hay de lo nuestro o qué, cuál es la relación. ¿no? Y, y siempre dejamos de lado lo social. En este reinventarnos somos conscientes de que bueno, esto va cambiando, porque, porque lo hemos visto y porque la sociedad lo estáis demandando, y porque es necesario, y somos necesarias cada una de nosotras como actores principales, eh, hasta ahora nos lo creíamos, y ahora somos actores secundarios, es decir, tenemos que ser una herramienta en la que se apoye la, la institución para garantizar una cosa tan fundamental como los derechos culturales. Porque tenemos no solo derecho de acceso con el artículo 44.1 de la Constitución Española, la cultura, sino y derecho de creación y producción, no porque seamos profesionales, sino porque somos personas, somos creativos, lo llevamos dentro y porque tenemos derecho a emocionarnos, a crear y sobre todo a crear esa identidad simbólica de la comunidad en la que vivimos. Ya, por ahí. Rosa. Vale. Voy a la segunda estaba sucediendo. No, me quejo, ya han roto el hielo. Bueno, yo vengo en representación de la Asociación de Vecinos de Cueto. Eh, nosotros, digamos que nuestro pequeño despegue así formal eh, fue a raíz de una de las juradas que organizó la Vorágine allí, con la nueva directiva que había en la Asociación de Vecinos, y a partir de ese momento se presentó la tesitura de que había un grupo de personas que tenían unos intereses en la literatura, y que querían reunirse para crear un pequeño grupito pues, para compartir sus escritos. Eso empezó de una manera pues, muy sencillita. Nos reuníamos eh, una vez al mes, hablábamos nuestras cosas, nos leíamos nuestros escritos y hasta ahí. Llegamos un año entero hasta junio y de junio a septiembre estuvimos sin hacer nada, pero eh, volvemos al cole y empiezan a crearse otras derivas, porque la gente, bueno, pues lo típico, cada uno tiene sus vidas y sus ocupaciones, entonces, de ahí derivó, surgió un club de lectura, ¿vale? Entonces, bueno, el club de lectura funciona todos los meses, nos reunimos, leemos y demás. Eh, y paralelamente van surgiendo eh, nuevos vecinos que hacen eh, sus estudios, eh, que conocen a otra gente, que tiene libros para presentar, apoyamos bastante a todos los autores que se autoeditan, que hay bastantes en la comunidad y entonces solo tienen que venir, ofertarnos una propuesta. Nosotros les cedemos el local, el tiempo y los vecinos la verdad es que están respondiendo bastante bien porque hemos pasado de no tener eh, ningún tipo de actividad eh, relacionada con el mundo de la cultura eh, así a nivel de nuestra zona a tener un montón de actividades. Entonces eh, nos organizamos también en compañía con el colegio de allí, el Julio Blanco, y pues hacemos bastantes actividades. Pues hay cuentacuentos para niños, otras veces eh, organizamos actividades con relación a. a siempre casi. Nos, nos van llegando. Este mes tenemos a un chico que presenta un libro de aves, el mes que viene tenemos otro libro, tenemos también otro señor que viene a darnos una conferencia sobre el Santander medieval. Son cosas que van apareciendo y nos van enriqueciendo. El mes de abril programamos una serie de actividades eh, todas relacionadas con el libro. Hicimos, el colegio aportó un cuentacuentos que hicieron los niños eh, para los propios niños y, y también el certamen de poesía que organizan todos los años. Hubo rutas literarias del libro de cuento en tierra de ingleses y piratas que recorrían los itinerarios que aparecen en los cuentos del libro. Luego también hubo cuentacuentos para los más pequeños, eh, de cuentos además que no son comerciales, son cuentos creados por nosotros. Luego también tuvimos eh, la presentación del libro de poemas, eh, intercambio de libros, y luego creamos unas bibliotecas itinerantes para sufragar un proyecto que tenemos hace tiempo con el colegio que queremos eh, crear una ruta literaria de frases poéticas, pero hechas por los niños. Entonces, eso que estamos en frase de desarrollo, tenemos, lo estamos sufragando de momento con unas pequeñas bibliotecas itinerantes que se llaman. Entonces, ahí en cinco o seis establecimientos de la zona, hay unos libros con la hucha, tú te llevas el libro, dejas el donativo que quieras, puedes devolver el libro o puedes quedártelo y lo que iba a ser hasta abril pues todavía continúa hoy en mayo <ríe> o sea que de momento vamos dejando que nos vaya fluyendo todo y los impedimentos que nos encontramos con estas cosas pues mira eh, haríamos muchas más cosas pero lamentablemente tenemos una ley de espectáculos bastante restrictiva y que nos impone bastantes mmm, cortapisas entonces, pues muchas cosas que quisiéramos hacer no las podemos hacer porque nos tenemos que pensar, eh, nos aplican la ley de espectáculos, no podemos hacer esto. Eh, suerte, pues bueno, más o menos vamos capeando algunas cosillas porque se hacen en el colegio, otras en los locales de la asociación, pues son cosas muy chiquitinas que no, no te pilla la ley de espectáculos, pero en realidad eh, podríamos hacer muchas más cosas y, e ideas nos sobran, pero eh, para la hora de materializarlo nos encontramos con una legislación que para nosotros es inasumible, entonces eh, yo entiendo que ese es el gran déficit que tiene la, la administración con, la, in, con la, la industria cultural o con la cultura en general, como lo queráis eh, formar, porque ahora mismo está pensado solamente para unas empresas, pero lo que son asociaciones de vecinos o entidades pequeñitas que son sin ánimo de lucro o que eh, son... Una manera de potenciar la cultura eh, se encuentra con unas cortapisas que son horrorosas. Eh, ¿Qué más podemos contar? Ya no lo sé. ¿Qué? Eh, sí, sí, ¿Qué? ¿puedo, ¿Puedo ayudarla? ¿Puedes, Yo, puedes, ¿Puedes ayudarme, Santiago? Que me has dejado de... sola. Soy <risa> <risa> Santiago y bueno, eh, vengo con ella de la Asociación de Vecinos de Cueto. Esto surge, bueno, la actividad cultural que estamos desarrollando en Cueto, eh, entendemos que es eh, un elemento transformador, ¿no? De, de, de, de alguna forma, si queremos que, que nuestro pueblo, nuestro entorno mejore, social, tiene que mejorar también so culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, había una carencia muy importante desde las, de las tardes de años. Eh, todos nuestros proyectos son bastante adaptos o sea, no tienen un, un proyecto consolidado global, sino surgiendo en, en la medida de nuestras posibilidades también, porque evidentemente no tienen financiación. Eh, la financiación de las instituciones no llega, o llega escasamente, o te la racanean, o no la entienden, y entonces tendría que haber, unos un, desde las administraciones, proyectos más consolidados para poder ofertar a, a los barrios ¿no? o a los pueblos. ¿no? El, hay una cosa que no me gusta de la frase eh, inicial, cuando dice periferia cultura, eh, cultura periférica, ¿no? Eh, el gran reto es no ser cultura periférica. Yo creo que, que si hablamos de ciudad, hablamos de Santander, la cultura tiene que llegar a cada esquina. ¿no? El, eh, no, no tiene que haber un centro, eh, tiene que haber un eje en el que gira todo y que fluya todo y que todos nos comuniquemos y que la, la aportación eh, fuese global. Eh, escuchándote, a mí me gustaría decirte que te presto mi barrio para cuando quieras. <risa> de en él, ¿no? porque, porque realmente de, de, dependemos, dependemos de, de, de la gente que nos eche la mano. ¿no? De hecho, todos estos proyectos que que estamos diciendo, es gente que nos, se nos acerca y nos ofrece otras cosas. <coughs> Incluso entre vecinos, que es lo enriquecedor. O sea, el, el, la pequeña cosa que te va a ofrecer una persona que un día hizo un libro o comentó un libro, o tiene un amigo que le hizo en otro sitio, te le trae, ¿no? Y entonces eso... Eh, eso hace más cosas, hable que hable, hace que hables de más cosas, hace que tengas una mentalidad abierta, crítica y tal. Y, yo, sí, eso, y eso se tiene que potenciar desde las instituciones, cosa que no se hace. ¿no? Nosotros eh, actualmente, eh, aunque me cueste decirlo si somos periferia, somos una isla del exterior de la ciudad ¿no? Y, no, y no llega nada. Eh, ¿Qué nos llega? Nos llega Pilates, nos llega Zumba sí. en, en, en unos años tendremos, un, también hay que tener infraestructura y no se tiene, en unos años quizá la podemos tener eh, y, y se, se podrán plantear otras cosas, pero siempre y cuando quien la organice y, y pensando en quién, y quién aporte, o opine, o, o diga lo que necesita eh, como entorno eh, social y cultural. ¿no? Eso es un poco lo que lo que nos mueve a, a tener una actividad eh, social y cultural, yo creo que importante dentro de nuestras posibilidades. ¿no? Sí. ¿Alguna cosita más? Pasamos de todas formas sí, a, terminar, bien, a, a, a de, que te... Pues Pablo. Pues buenas tardes a todas. Bueno, es que me he sentido últimamente muy interpelado por lo que decías tú, claro, Santiago, porque efectivamente yo no, no voy a representar aquí obviamente a las administraciones públicas o a los poderes públicos, no soy funcionario, pero desde luego no, no tengo un cargo que, de representación, pero, pero es evidente que estás, estás apuntando eh, a, a cuestiones que a mí particularmente me preocupan y bueno, yo creo que en lo que os cuente pues se verá ¿no? que efectivamente... Andáis muy en lo cierto y, y, y hace falta mejorar muchísimo, mucho. mucho. Eh, yo, obviamente, tengo la, la visión de quien trabaja en bibliotecas, biblioteca eh, pública, y por eso tampoco, y, y no soy un enorme conocedor del sector cultural mmm, público tampoco. O sea, conozco, obviamente llevo tiempo, pero. Tampoco me considero un experto. Sin embargo, creo que en general eh, podríamos hablar de que hay un, una especie de dogma eh, que viene de la Ilustración y posiblemente de mucho más atrás, que viene a decir que eh, una sociedad cultivada, culta, es una sociedad mejor. Y que el avance en, en individual de cada una de las componentes de esa sociedad, de cada una de las personas que componen la sociedad, su mejoramiento, su elevamiento de espíritu, que es como se, también en un momento se ha dicho contribuye a generar una sociedad más eh, mejor y ahí ya podemos, ya, si queremos pues darle adjetivos, una sociedad más crítica una sociedad más abierta, más democrática pero me parece a mí que en general eh, podríamos hablar de que eh, la, el impulso, las actividades que tienen que ver con la cultura que se desarrollan desde los poderes públicos eh, lo hagan o no, debieran partir de, de, esa, de esa idea, ¿no? de que eh, la cultura mejora la sociedad. Entonces, claro, en el caso de, la, de las bibliotecas, esto eh, es aún con más razón, porque seguimos viviendo en una sociedad que depende para cultivarse, para, cultu para culturizarse, para ser mejores, eh, para mejorar culturalmente, del texto escrito. Seguimos siendo muy, totalmente dependientes del texto escrito. Eh, a mí me parece que, por mucho que uno sepa de artes visuales, por ejemplo, en algún momento y probablemente durante toda su vida va a tener que seguir leyendo textos, lo que sea, en cualquier formato. ¿no? Y precisamente la biblioteca pública eh, lo que intenta, dentro de, este, de esta idea general de mejorar la sociedad a través de la cultura, lo que trata es de proporcionar el instrumento, que sería el texto escrito, a todo el mundo sin distinción de, de origen, de edad, de, de religión, etc. Y de una forma gratuita también, como parte de ese esfuerzo para construir una sociedad mejor. Entonces, bueno, claro, eh, aquí eh, os voy a contar lo que yo creo que debiera ser la intervención pública y, cre y creo que al decirlo, eh, algunos, desde luego, a mí eh, estoy justamente hablando de lo que no es. O sea, estoy poniendo realmente lo que debiera ser frente al espejo de lo, que, de lo que es, pero que no, no me gusta. ¿no? De alguna forma, me creo que, que la, la, cultura, eh, la, la acción cultural pública, de las instituciones públicas, tendría que tener como objetivo principal eh, dirigir, dirigirse a los sectores sociales más desfavorecidos. Y no solamente en términos eh, culturales, sino también en términos geográficos, por ejemplo. En términos, por supuesto, eh, económicos. ¿no? Eh, la cultura como un, eh, como un agente nivelador, en el sentido de que un, una sociedad más homogénea, culturalmente también, pues, pues, pero por supuesto política y, y económicamente, es una sociedad mejor, una sociedad más vivible. Para todos, claro. no para algunos, sino para todos. ¿no? Eh, desde luego mmm, tendría que tener la, la, la, la, la, la cultura pública o desde las instituciones públicas tendría que tener sus propios objetivos los objetivos que tienen, que dependen de este tipo de, lo que he dicho antes, no tendrían que estar mediatizados por los agentes privados, que tienen otros distintos. Y me parece que en el caso de Santander es, eh, es sangrante eh, la cuestión, ¿no? y de Cantabria en realidad. O sea, tampoco vamos a, a centrarnos en Santander porque creo que eh, lo que se ve en esta ciudad eh, es en, en gran medida lo que se encuentra por el resto de la, de la comunidad autónoma. Creo que en ese sentido deberíamos hacer un tipo de, de, de acción cultural o de programación o de lo que fuere que escapará de los, eh, las actividades que tienen como fin grupos sociales que se pueden cuidar muy bien de sí mismos. Y, por supuesto, escapar al máximo de las urgencias del mercado y de la especulación que, que lleva aparejada. ¿no? Claramente me estoy refiriendo, pues acaso soy siendo muy oscuro, a que eh, lo que tenga que ver literalmente con arte contemporáneo, a mí me parece anatema, o sea, yo no lo soporto, simplemente. Porque el arte contemporáneo, lamentablemente, y seguramente hay muchas cosas muy buenas, pero el arte contemporáneo está invertido en el mercado, es parte del mercado, y es parte del mercado en el peor de los sentidos. además En el peor de los sentidos, en el sentido de que es un tipo de actividad mmm, que está eh, penetrada por la especulación más brutal. ¿no? Entonces, bueno, eh, luego además creo que, que, el, que la intervención eh, pública, yo estoy pensando en bibliotecas, pero no necesariamente en bibliotecas públicas, debiera ser generadora de espacios, pero espacios no solamente físicos, sino también espacios, eh, eh, digamos, eh, sociales, ¿no? Que fomenten eh, la integración social, que fomenten la socialización, que fomenten, por supuesto, y que dependan de la participación de la gente que, que lo utiliza. Yo estoy hablando de, de la biblioteca como lugar de socialización y efectivamente ocurre que mmm, la biblioteca pública es uno de los pocos sitios públicos, a, bajo techo, que quedan para que la gente se encuentre. Y es así. o sea La gente no se va a encontrar en un jugado, no se va a encontrar... <coughs> también a lo va a registrar algo al aislamiento, pero quiero decir que no Pero pues sin la presión de, de quien tiene que hacer algo, de quien tiene que... Eh, y digo que es el único lugar que queda no estoy me, me estoy refiriendo a Santander porque Santander en este sentido y os lo digo como director de la red de bibliotecas municipales Santander no es un lugar que se pueda poner como ejemplo de desarrollo bibliotecario de servicio bibliotecario servicio pero sí conozco otras experiencias con otros, otros lugares en los cuales efectivamente la biblioteca pública sin apellidos, sin ser centro cultural sin ser eh, centro social no la biblioteca pública tal cual, municipal sí que funciona como un centro generador de sociabilidad que eh, eh, realmente satisface a, a, a, los, a, la, a la gente del entorno simplemente porque existe, porque les da una posibilidad que no tienen en otro lugar, que no hay. Y por supuesto, mmm, puesto que además esto es una cuestión que nos exige la ley, eh, la actividad pública en el tema de cultura tiene que estar, mmm, eh, no solamente tiene que ser realizada de forma, tramitada de forma transparente, etcétera sino que tiene que ser planificada, tiene que ser una, una, una actividad. Una, una, una, una acción que no puede depender de la improvisación, del oportunismo. Hay que planificar las cosas porque los recursos son los que son y aunque hubiera más, siempre serían pocos para lo que hace falta y por tanto tenemos que buscar cuáles son los puntos más necesarios y priorizar. En ese sentido, eh, en la red de bibliotecas ahora mismo tenemos siete centros en los últimos ocho años se ha abierto dos, de los cuales solamente uno, que es el que se ha abierto el año pasado, realmente tiene sentido donde se ha hecho, que es el, de, de la biblioteca que está en el centro cívico de Cazoña. El otro se coloca en, en, la, en un centro cívico en Nueva Montaña, en un entorno en el que se supone que va a crecer aquello demográficamente, no es verdad, aquello sigue habiendo bloques enteros que están sin ocupar y sin vender, y además está prácticamente en el límite del término municipal. Cazoña, sin embargo, pues sí. Pero eh, habitualmente lo que encontramos es es, es una, eh, una especie de amateurismo, en el peor sentido del término, a la hora de gastar los dineros y de, y de, y de desarrollar las, los servicios, en este caso, culturales. ¿no? Por tanto, eh, mmm, yo creo que... Es que No sé si me estoy yendo ya de, de tiempo. Un poquito más tengo. Dos minutitos. Dos minutos si más que... tengo? Sí. Vale. En ese sentido, eh, eh, lo, que, lo que también reclamo, y quizás esto mm, espero que no sea muy provocador, y si lo es también, también <risa> pero, I'm mejor, me importa poco, es que eh, el, el sector cultural eh, está, no, está, no es que esté penetrado, está absolutamente eh, cooptado, está absolutamente eh, absorbido por el sector público. Claro, no estamos hablando de las industrias culturales en, asociadas en PECA, no estamos hablando de los profesionales que estáis ahí, PECA, vosotros no intentando ser un lobby mmm, cultural, mmm, os queda un tiempo para llegar a serlo, pero estáis en, en el camino. Me estoy refiriendo a los lobbies, a los lobbies auténticos. Eh, y yo distingo un lobby o lo, a un grupo de presión, de que no lo es, en el campo de la cultura, muy sencillamente. Eh, ¿Ese grupo, esa asociación recibe subvenciones o tiene un convenio con el ayuntamiento? ¿Recibe dinero por existir? ¿O tiene que pelearse competitivamente contra todos los demás? La, la Fundación Isaac Albeniz no tiene subvenciones. La Fundación Gerardo Diego no tiene subvenciones, el Ateneo Santander no tiene subvenciones, recibe una transferencia directa. Los corrinchis, los, los pobres eh, del sector eh, de la industria cultural, sí, estos vosotros, sí, pasáis por la ventanilla, pedís la subvención, os la dan o no os la dan, como generalmente la, la, la política es dar a todos un poco, nunca va a ser suficiente para nada ya lo conocéis, solamente lo conocéis mejor que yo sí, claro. pero básicamente está así y, y entonces, bueno el, el, la, la penetración que realmente es más que una penetración del sector privado en, en, en lo que es la, eh, en las políticas públicas culturales eh, se ve muy claramente en esas expresiones tan horribles, que a mí me parecen espantosas como es eh, la colaboración público-privada Colaboración público-privada, por ejemplo, es la Fundación Santa Creativa. En la Fundación Santa Creativa, que en origen tenía casi el 50% de financiación pública y el de otro 50% de financiación privada, ahora mismo ya no es así. Ahora mismo es una, una fundación que tiene casi un 60% o más, ¿no? más, más de financiación pública. Sin embargo, sin embargo, aunque es financiación pública municipal, resulta que depende de un patronato en el cual el ayuntamiento no tiene mayoría el Banco Santander, por ejemplo, que contribuye, pero de una forma totalmente residual a, a lo que es la, el, la financiación de la Fundación Santander. Y como esto está ocurriendo en más sitios, entonces, eh, la, la, eh, yo creo que mm, eh, cuando a mí realmente, mm, y ahora esto ya creo que lo puedo decir porque he estado un tiempo militando en, en, en un partido político, entonces claro, estaba un poco, no quería realmente eh, decir... Integrar eh, públicamente mis, mis ideas en torno al tema de la cultura, porque trabajo en la cultura y porque tengo una concejala que es mi jefa. Bueno, ahora que ya estoy libre de eso, porque me han, me han purgado y ya me han echado el partido, ahora ya sí que me puedo tirar a la piscina y, eh, y decir que, que cuando escucho lo de la colaboración público-privada, al principio me, me entran esos escalofríos y luego ya me, me entra la mala leche, y ya me, me pongo muy enfadado. ¿no? Porque no conozco una colaboración público-privada que sea, realmente respete los puntos que he dicho anteriormente. No hay colaboración pública o privada, no lo he visto por lo menos aquí en Cantabria y en Santander, que se dirija a favorecer a aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad. Que intente que la gente encuentre lugares en los que pueda desarrollar su, su creatividad, pero también su, su propia sociabilidad. No encuentro ese tipo de, de, de colaboración. La colaboración pública o privada va en, en, un, en otro sentido, que va más en el sentido de absorber los recursos públicos para uso privado. Y para, más, para uso privado de los lobbies no de las asociaciones, no de los, los profesionales de la cultura. ¿eh? Entonces, claro, que mi ayuntamiento, y, y, y, y, y además que yo ni que soy de la parroquia, que yo soy vecino de un, soy, estoy censado en un ayuntamiento cercano, pero que los recursos que la, eh, la, los, la, la gente de Santander pone a disposición del ayuntamiento para temas culturales, al finalmente, quien tiene en mano sobre ello, es quien tiene en mano sobre toda la economía de la región, digamos, y, y en general del, del Estado, el Banco Santander, por ejemplo, me parece ser grande. Y ya no que ver. Se va cargado Se va Se Bueno, voy a tratar de, de resumir. Eh, eh, Habíamos planteado a la mesa como. Eh, no voy a analizar lo que hay ahora, porque entonces eh, tal vez en me cabrearía. Entonces vamos a hablar hacia el futuro. Solamente dos cositas que, dentro de las reflexiones que tenemos en el colectivo de la vorágine, que es el nombre de quien hablo, eh, una, nosotros creemos que la cultura per se, igual que la educación per se, no es buena. Quiero decir. Está, tenemos un mito fundacional de la modernidad y del renacimiento de que ser culto te hace mejor persona. No, no. O sea, Goebbels era un tipo súper culto y estoy seguro que en Vox hay gente súper culta que en la noche puede ir a matar homosexuales sin ningún problema. No es un tema de leer más, es que leo. No es un tema de acceder a más cultura, es a qué cultura accedo. Solamente un matiz para ganarlo, <risa> porque este es un drama que llevamos, ¿no? No, no, cuando España sea una sociedad educada, según después, ahora estamos súper educados y así no va eh, Bueno, lo que hemos hecho nosotras es eh, un análisis muy profundo de las eh, todas las propuestas electorales para la ciudad de Santander en materia cultural. Son seis folios cuerpo 12. Bastante repetitivos, dramáticos En los que se confunde cultura con ocio Ocio con deporte, deporte con juventud Juventud con memoria histórica Y memoria histórica con recorridos culturales sobre Menéndez Pelayo. No es broma, ¿eh? Hay dos partidos concretos que hablan de memoria colectiva Y de memoria histórica Y lo que ofrecen son rutas culturales Sobre nuestros grandes autores eh, No voy a entrar a eso, pero vamos lo colgaremos para que tengáis todos los extractos Patético es poco Eh... Eh, algunos coinciden en que todos quieren un museo municipal, debe ser súper importante y todos están muy excitados con instituciones que ha nombrado eh, Pablo, como la Fundación Fernando Diego, la biblioteca Méndez Pelayo, etc. El programa de Vox se resume en un punto, que es competir con el PP. Si el PP ha conseguido una subsede del Reina Sofía, esto quiere una subsede del Prado. Está no hay nada más. El programa se reduce a eso. Entonces, bueno, nosotros, como estamos en nuestra campaña electoral, os vamos a contar un poco de nuestro programa. ¿Cómo lo vemos? La primera a la frente, pero como Ángel me conoce y nos conoce y nuestra posición, nosotros proponemos desindustrializar la cultura. Amamos los programas de reconversión industrial, así que acabemos con la industria cultural. Más que nada porque es mentira. Eh, porque son mm, uniempleados, eh, empresas de un empleado, autónomos, buscándose la vida como pueden. Y industria ni cultural. Las industrias culturales son las industrias culturales. Es decir, el videojuego, el cine comercial, etcétera. Lo demás son supervivientes de la cultura. a los que les han hecho creer que son industria cultural. Entonces proponemos una desindustrialización de la cultura, eh, enfocando además. Eh, la cultura rentable eh, en otro espacio a la cultura que no, nunca puede ser rentable. Lo que nos ha contado Rosa o lo que nos cuenta mucha gente nunca va a ser rentable porque la inversión en cultura crítica igual que la educación emancipadora nunca sea rentable económicamente así que no, no podemos jugar con las mismas reglas del juego. En Santander hay dos esquemas por si no lo sabéis la mayoría de las supuestas ayudas que ya son pocas van a las industrias culturales yo creo que son migajas lo que les dan y provocan una especie de rapiña y de lucha entre ellos y ellas pero si eso son migajas, lo de las asociaciones culturales si y ánimo de lucro, no os cuento. Ya es un chiste. Porque de, debe ser que somos como... Como nos gusta lo que hacemos, pues es como los vecinos de cuento, ¿no? Pues que se la busquen. Que se la busquen. Eh, el segundo punto para nosotros muy importante es entender o el primero en realidad, he empezado por las industrias culturales solo para fastidiar a Ángel eh, el, el punto para nosotros más importante es entender la cultura como un bien común y si es un bien común rompemos la frontera público-privada o sea, no buscamos la colaboración público-privada entendemos que la cultura es un bien común y si es un bien común los ciudadanos y las ciudadanas deben estar en la cogestión de la cultura da igual que el propietario de la marca sea privado o público es decir, los ciudadanos deberían opinar sobre la red de bibliotecas y deberían opinar sobre el centro último. Y deberían cogestionar. Debería haber, por lo tanto, algo que nosotros le hemos llamado así muy ampulosamente comités de cogestión del común. Esto ocurre igual en el sector salud, en el sector educación. Son servicios fundamentales que no desde el punto de vista de servicios públicos, sino bienes comunes. Y da igual la fórmula de la propiedad. Lo importante es... El objeto, eh, eh, o el, el objeto de lo que se hace, ¿no? no de quién es propiedad. Así que queremos intervenir, queremos decidir qué se hace dentro del Centro Botín, queremos decidir qué se hace en la Fundación Gerardo Diego, que nadie sabe lo que hacen, queremos decidir qué se hace en el Ateneo de Santander, si es que existe, queremos decidir qué se hace en la red de bibliotecas y queremos decidir qué se hace en los centros cívicos. Todas y todos. Los vecinos, cercanos y la gente que interviene. Y ahí entran eh, profesionales de la cultura, eh, amateurs de la cultura y todo el mundo. El segundo punto para nosotros muy importante es cultura descentralizada y ciudadanía participante. Eh, Santiago ha entrado perfecto en la provocación. Cuando hemos puesto la palabra periferia, queríamos provocar a los vecinos de Cueto y lo hemos conseguido porque nosotros creemos que la periferia está en el paseo Pereda, pero el problema es que todo se concentra en seis calles en esta ciudad: ¿no? eh, seis, siete, ocho calles. De hecho, para que la vorágine sea eh, sostenible o viable, tenemos que estar relativamente cerca de las seis calles, aunque estemos en la periferia de las seis calles, porque si estuviéramos más lejos sería más difícil, simplemente. ¿no? Entonces, creemos que la cultura debe ser descentralizada, debe surgir de los propios vecinos y de los propios barrios, y no sé si lo deben potenciar las instituciones. Las instituciones lo que deben hacer es acompañar, y luego una cosa que vamos a plantear que es financiar. Pero realmente quien tiene que decidir sobre la cultura en el barrio de Cueto son los vecinos de Cueto, no un jefe de servicio de un ayuntamiento o un gestor profesional de no sé qué. nuevamente ¿qué se ha hecho con los centros cívicos? Privatizar la gestión. Hacemos el edificio, y después privatizamos precarizando, es decir, sacamos a concurso con unos precios miserables para que hagan zumba, o sea, pero hay una cadena de explotación, el que hace zumba también está explotado, porque está subcontratado por el que subcontrata al ayuntamiento, que no sabe qué se hace en su edificio, o sea, es una cadena. Eh, entonces, cultura descentralizada, ciudadanía participante de verdad, si hay cogestión, hay participación, y muy importante, eh, nosotros creemos que la cultura no puede depender del criterio de mercado ni de la economía de mercado, o sea... Si es cultura crítica, claro, si es lo que nos dan ahora, pues claro que puede pertenecer, ¿no? Eh, por lo tanto, si no eh, depende del mercado, lo que proponemos es lo que llamamos una eh, ley de tres tercios. La ley de los tres tercios significaría que eh, la institución, el ayuntamiento, en este caso, eh, que primero recuperaría la cultura de la Fundación Santander Creativa, es fundamental recuperar ese, esos fondos. Eh, generar una ley de subvención a partes exactamente iguales entre la cultura pública, la institucionalidad, que tiene que tener su agenda propia, yo estoy de acuerdo con, estamos de acuerdo con Pablo, o sea, su agenda propia, su proyecto propio cultural, que efectivamente tiene que ocupar esos espacios, la cultura privada, es decir, los, las industrias culturales, los profesionales de la cultura y demás, y el tejido cultural asociativo y, y no, no, no privado, que nosotros llamamos tejido comunitario. Debe haber exactamente el mismo dinero para las tres partes. Y todo debe salir de las arcas públicas, porque la cultura no puede depender de si es rentable o no. Entre otras cosas, porque eh, lo que proponemos es subir de dos conceptos, que son las mega infraestructuras culturales como proyecto cultural. Es decir, transformar el Banco de España en un museo no es cultura. Es transformar el Banco de España en un museo. Punto pelota, en otro edificio. El Centro Botín per se no es nada, es un edificio. Pero en este país hemos estado invirtiendo en mega infraestructuras culturales que cuestan millones y millones de euros y que después no tienen personal, o están precarizados, no hay proyecto cultural, no hay nada. O sea, es, es, es vacío. Eh, sabemos que se va a mover la biblioteca principal de la red de, de bibliotecas municipales, pero, pero no está asociado a un proyecto eh, conceptual, hay algo, pero no está a esa mejora radical de la red de bibliotecas. No. No, o sea, es simplemente vamos a moverlo porque además tenemos que ampliar el MAS, tal, es una triangulación de edificios. Eh, sabemos que las antiguas imprentas J. Martínez van a unirse al MAS en teoría, pero tampoco sabemos nada. Igual, si os dais cuenta, no fue grave que se quemaran 20.000 volúmenes en el MAS, porque lo importante no era lo que había dentro, que el edificio ha sobrevivido. ¿no? Como tenemos el, el continente, el contenido pues no es tan importante, ya, ya compraremos otras cositas, hay otros juguetes. Y el otro elemento, si las mega infraestructuras no pueden ser la cultura, eh, tampoco podemos seguir en la lógica de programar para espectadores. Es decir, la cultura espectacular, la cultura conformada como simplemente un pasar por taquilla, gratis o no gratis, para llenar escenarios. En realidad nosotros caemos en la misma trampa, la vorágine cae en la misma trampa, todos caemos en la misma trampa. Contamos gente eh, y programamos cosas para que venga gente. Pero, ¿eso es cultura? No, eso es espectáculo. Eso es ocio, que está muy bien, pero, pero bueno, es una, una pregunta que nos hacemos. En ese sentido pensamos que la cultura no siempre tiene que ser espectáculo, puede ser espectáculo, pero no siempre tiene que serlo, y desde luego creemos que no se puede confundir, como en los programas electorales, culturas con las fiestas del barrio. Las fiestas del barrio de Cueto son las fiestas del barrio de Cueto, y luego está su programación cultural. Porque si no entramos en esta variedad de que cultura es todo, cultura es la gastronomía, los chefs, la, no, no, no, cultura es lo que nos conforma culturalmente, que es otra cosa, ¿no? la, la cultura de la que estamos hablando. Entonces, bueno, separar claramente fiestas y festejos, turismo, turismo y cultura, esta confusión permanente, cultura e innovación, pues no sé, ¿qué pasa? Entonces, el que toca el, el, el pitu no está, como no está innovando, una es cultura. Eh, el, el que hace cultura tradicional no es cultura porque no, no innova, ¿no? es esta obsesión por el progreso y la innovación. Entonces si hago cosas con mucho internet y muchas cámaras y mucho tal, eso es cultura de innovación. Pero como se me ocurre escribir un libro, soy una antiguaya eh, terrorífica. ¿no? Eh, otro punto es instalaciones culturales del común. Las infraestructuras culturales de la ciudad deben considerarse instalaciones del común. Es decir... No queremos infraestructuras de primera clase, llámese palacio de festivales, eh, universidades, etcétera, De segunda clase, centros cívicos, bibliotecas y de tercera clase, que somos nosotros y alguna otra gente por ahí, ¿no? Y, y las canteras en, en, eh, en Cueto. Eh, hay que tener una cartografía de espacios y hacerlos accesibles a las personas y colectivos que crean desde abajo. Hay que eliminar las tasas encubiertas, por ejemplo, sabréis que en cualquier espacio público de esta ciudad, cuando te lo prestan para una actividad cultural o no cultural, porque no hay mucho criterio ahí, te cobran la seguridad y la limpieza, ¿No? Yo siempre me he quedado un poco impresionado, ¿no? Pero esto no dependía, no es un edificio público, no es la responsabilidad del dueño, ustedes no, pero eso es de los poquitos, pero el resto, desde la universidad trae ayuntamiento pasando por tal, eh, limpieza y seguridad, son tasas encubiertas, hay colectivos que no pueden pagarlo, no pueden pagar eh, eh, ¿Cuánto nos cobró el conservatorio la última vez? ¿A 20 euros la hora de del seguridad entre el montaje, el espectáculo tal? Pues al final son ciento y pico euros. Hay gente que no puede pagar, hay gente que sí lo puede pagar. Eliminar tasas encubiertas y eh, hacer accesibles todos. Hace poquito aquí, Alberto Santamaría planteaba una cosa que a nosotros nos dejó un poco locas, yo nunca lo había pensado, sobre el Palacio de Festivales, ¿no? Él decía, el Palacio de Festivales, que es un edificio público, es exactamente como si tú cuando fueras al centro de salud te dijeran, ¿Usted quiere asiento de platea? De gallinero. Es decir, ¿usted quiere pagar más y entonces lo atendemos Mejor. bien, en una silla limpia y tal? ¿O quiere pagar menos y lo tiene que esperar más? O sea, ¿por qué cuando voy a un edificio público que palacio de festivales, hay gente que si paga 80 euros, o 100, o 150, está delante y yo si pago 20 estoy arriba? No, tendría que haber otro criterio de acceso, ¿no? Pero no el económico, es un edificio público. Entonces, es realmente retomar esa idea de edificios del común y edificios públicos. Eh, la penúltima cosa, ya voy a ir terminando, es potenciar la figura del prosumidor cultural. Alguien dentro del colectivo decía, vamos a tener que explicar esto. El prosumidor es la mezcla entre productor y consumidor, porque ya estamos todos de solamente consumidores culturales. El problema es que solamente somos consumidores culturales, no somos productores de cultura, no somos creadores. Sí, sí, queda muy bonito decir, todos somos creativos, hay que estimular la creatividad que tenemos dentro, eso es lo que dice el Centro Botín, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo pongo en juego esa creatividad? ¿Cómo produzco? ¿Y cómo esa producción cultural puede estar en juego? Eh, pues claro, vale, de acuerdo, no todos vamos a presentar nuestro libro en, en la FNAC en Madrid pero es que hay un montón de espacios para hacer cosas, ¿no? Y, y de diferentes eh, formas, entonces... ¿Cómo provocamos que los niños y las niñas se acostumen a que pueden producir y no solamente consumir? ¿verdad? Eh, y a ser posible que consuman menos y produzcan más. Y eh, un elemento muy importante para terminar es que el baremo no sea la cantidad. Estamos en la Sociedad de los Números y todo se mide por la cantidad. Eh, nosotros caemos todo el tiempo al mismo error. Cuando queremos sacar pecho y tenemos que presumir ante alguien decimos hemos organizado 600 eventos y han venido 30.000 personas y claro, wow, no es impresionante. ¿Y qué significa eso? Absolutamente nada. Nada, es mentira. Tú puedes organizar... Es como si dijeran los, de la, los que organizan los conciertos estos de la Campa de la Magdalena que luego se pelean y quiebran y no sé qué. No, somos exitosos porque entran, no sé, 5.000 todos los años traen a los mismos grupos, intercambiando nombres, ¿no? Y tal. ¿Eres exitoso por eso? ¿O, ¿O por qué? ¿Eres exitoso porque has regalado la entrada? ¿O por qué no? ¿Eres... O sea, ¿qué es exitoso? En la cultura no puede ser el criterio la, la cantidad, porque si no, el libro que vende 80 ejemplares, y es una joya de libro, eh, lo tiraríamos a la basura, ¿no? Ni se llegaría a producir, porque lo importante es el libro de Pablo Coelho, que vende eh, cientos de miles de ejemplares. Eso se aplica a todo. ¿Qué es importante? ¿Que en un evento en Cueto haya miles de personas? ¿O que haya 16 vecinos y vecinas interesados que en medio del invierno salen y van al lugar y, y interactúan y, y se conocen y pasan cosas ahí? Pues probablemente es más importante, ¿no? Entonces, bueno, eh, son algunas ideas solamente, pero sí creemos que, para terminar, que tenemos que dejar de. también tenemos que liberarnos de la dependencia de las instituciones. Si las instituciones actuales no nos sirven y en lo cultural, algunas nos sirven de muy poco, pues nos tenemos que, la palabra de moda, independizar, ¿no? Autogobernémonos, autoorganicémonos, tenemos un montón de capacidades, tenemos un montón de saberes, tenemos un montón de espacios. Cuando hicimos la sudada de encuentro fue maravilloso, ellos tenían el espacio, el conocimiento y las ganas. Nosotros teníamos los poetas que traíamos, ¿no? El, el, y al final, esa interacción generó un evento maravilloso y, una, y un trabajo maravilloso eh, sin, sin necesidad de poner en juego muchos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos y cómo empezamos a, a funcionar? Mientras sigamos dependiendo de migajas institucionales, estamos eh, muertos. Nosotras, eh, hoy, ayer, decidimos, eh, hemos puesto a caer en la trampa y, y yo personalmente había dicho, vale, presentémonos este año otra vez a las subvenciones del gobierno de Cantaria Culturales. Y ayer dijimos, pues no, qué pereza. ¿A qué? Vamos a pedir 3.000, nos van a dar 700, la vamos a volver a rechazar como hicimos hace tres años. Nos vamos a enfadar y encima vamos a ser los malos. Pues no, que se peleen a otros por las migajas, sigamos siendo pobres. Pero no somos pobres, porque hay un montón de gente, hay un montón de red y hay un montón de posibilidades. Entonces esa es nuestra apuesta: una especie de autogobierno cultural, al menos de lo que no dependemos de la cultura para comer. También eso es cierto que te da una libertad importante. Bueno. No, no, porque si lo que los que dependen de la cultura para comer, que comen fatal. Normalmente comen de otras cosas, <risa> no de la cultura. ¿no? Es la realidad. Yo al menos la mayoría de profesionales de la cultura que conozco, pocos comen de la cultura. Algunos sí, pero pocos. Eh, si colaboráramos más entre el tejido no profesional, profesional... Porque claro, nosotros nos sentimos super profesionales. Lo único que ocurre es que no cobramos por lo que hacemos, pero somos super profesionales. Si colaboráramos más entre todos y todas, te aseguro que comeríamos todos un poco mejor porque podríamos tener un montón de cosas, el público lo agradecería, pasarían, en fin, muchas cosas. Pero... Pero de que moderador... ¿Se puede ya? Vamos a, oye, no sé si tenéis, ¿eh? eh como ha habido este bueno aluvión de cuestiones, si queréis interpelaros los unos a los otros, si no lanzamos alguna preguntita también desde el público, alguna cosa que queréis matizar, algo en torno a lo que hemos hablado. No, bueno, es mejor que abrirlo, porque sí, hay tantas sí, claro. cosas que igual seguimos ampliando y luego vamos... Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues si queréis, si no tenemos aquí también, pero veo gente con ganas. Entonces, si queréis lanzar alguna cosita. Eh, yo mi pregunta un poco va en ese sentido, un poco de la responsabilidad de cada uno. ¿no? Yo la verdad que me siento un poco isla. y mi pregunta es... ¿Qué papel tenemos los ciudadanos a la hora de, de, de exigir ese autogobierno? O sea, de, no de exigir, sino cómo autogobernarnos. Eh, para mí lo de las migajas no son migajas. Para mí sería un derecho que tendríamos todos en, en poder conseguirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuál es el papel de un funcionario a la hora de poder, en su puesto de trabajo, exigir a su político que cumpla un poco con las políticas que se supone que en esta ciudad ya tiene que estar desarrollando eso? Que no lo sé, ¿eh? porque ya te digo que yo avance y luego me voy para atrás. Eh, por ejemplo, que lo que se hizo del plan director de cultura, ¿cómo está avanzando? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se supone que los que hemos aportado algo, eso se está avanzando? O ¿de qué manera se puede presionar para que entre todos hagamos eso que está diciendo él? Que es unirnos para no tener que estar con las migajas sino trabajar en red trabajar en equipo, si yo presento una cosa en una biblioteca que no me estén diciendo no depende de mí, depende del político es decir, ¿cómo dejar un poco que baje a tierra? O sea, que seamos los ciudadanos los que podamos tomar un poco la iniciativa y apoyar proyectos como el vuestro, que yo me quedo con ganas de verlo porque no, no llegué. Entonces, yo sí que me siento un poco isla, sí que pretendo trabajar en red, pero luego nunca me asocio a nadie. Tiendo mi mano, que lo dicho, pero es a lo que te voy, eso a sea, cómo hacerlo, cómo coordinarse, para poder acceder a todas esas cosas, por ejemplo, la PECA. Yo una vez intenté hacer una reunión con la PECA y me dijeron que como no era profesional, no podía. Para los que estamos iniciando, o en su día estuvimos dados de alta y ahora no podemos, o estamos intentándolo de nuevo, ¿Cómo acceder a ese poder que pagar los autónomos para vivir de la cultura? Porque es que ese es el tema. O sea, no es vivir de la cultura porque tal, es que tú estás ofreciendo... Un, un, un, o sea, el que es músico, el que es, es artista, el que, el que está desarrollando una idea, el que está llevando, un, llevando una cosa adelante, ¿cómo hacerlo para...? ¿Qué papel de responsabilidad tenemos cada uno y cómo podemos trabajar? Voy a hacer yo, yo voy a decir una cosa, que es opinión personal, no es del colectivo La Vorágine. Eh, como decía Pablo, no sé si decirlo porque me voy a provocar. Yo creo que en este eh, momento de la historia de esta ciudad, de esta región, de este país, de esta Europa, en este momento de capitalismo tardío, violento, en este momento de control por parte de lobbies superpoderosos y pequeñísimos, o sea, gigantes pero de muy poca gente, no hay manera de vivir dignamente de hacer algo que se llame cultura crítica. ¿Cultura? Sí, bueno. O sea, probablemente sí, pero que te da cultura... No, lo que quiero decir es, de alguna manera, esa es una opinión personal, o aceptas como productor, como consumidor, como creador, creadora, que no vas a comer de eso, excepto que pases por el aro de algunas cosas, que también es súper legítimo, yo quiero pasar por el aro, pues pasar por el aro... O hay que asumir que no, o sea, no sé, yo por ejemplo, en lo personal, que también soy creador de algunas cosas culturales, he asumido que tengo que comer otras cosas y después ya crearé, porque realmente eh, o el chiste que hay, nosotros que organizamos el festival de poesía de la conciencia crítica, el chiste que tenemos, los mejores poetas de la conciencia crítica, que son maestros con plaza. Porque en las tardes pueden crear un poco, en las tardes-noches, si no, o sea, no, no podrían. O sea, no podrían. O sea, una persona con un trabajo de 12 horas precarizado, pues es difícil que se pueda escribir poesía en la noche. Entonces, lo hacen, pero es más difícil. Yo lo que diría es, primero aceptar eso, no digo como derrota, simplemente es el momento histórico en el que estamos, y esto, esto no puntúa en el capitalismo salvaje. Haz juegos de, de violencia, de matasirios, eso funciona. Eh, o películas de humor bobo, de, pues o sea, ocho apellidos cantados, entonces eso funcionará. Pero no, no funciona una película inteligente sobre no sé qué. Dicho eso, yo creo que para colaborar hay que dejar de hablar de... Lo dije el otro día en otra mesa sobre cultura. Dejar de hablar de dinero y empezar a hablar de cultura. Es decir, cuando, hablamos, cuando yo digo migajas es que la convocatoria para las asociaciones culturales del gobierno cántaro son 80.000 euros para toda la región. 80.000 euros para un año, toda la región. ¿Son migajas o no son migajas? Entonces, como efectivamente el criterio, como decía Pablo, es repartir... Entonces, 600 euros a la asociación de no se sé qué de cabezón, 700 euros a no sé quién tal, eso es lo que hay. Pero lo que había que cambiar sería que no fueran 80.000. Esa presión. Espera. esa presión es otra. Yo lo que digo es, mientras se presiona, que yo dudo que cambie, porque no da réditos políticos. De verdad, mirad los programas electorales. No da réditos. Como no da réditos políticos, ese presupuesto no va a subir. Yo creo que es de una ingenuidad, desde mi punto de vista aplastante, pensar que eso va... Bueno, si subirá 100.000, llegará la izquierda salvadora diría que sube a 100.000 o a 150.000 pero realmente no va a subir más lo que digo es, mientras presionamos para que suba que habrá que seguir presionando y así nos ha ido eh, carajo, sigamos haciendo cosas autorganizándonos y si hace falta hacer humus eh, Manuel hace humus para todo, yo que sé que, que, que, que tenemos que intentar salir para adelante y también por último, ya me callo, intentar romper esa barrera que yo creo que hay muy bestia entre la cultura profesionalizada y el resto. Es decir, la cultura profesionalizada, como le han hecho creer que son industrias culturales, tienen que proteger ese espacio, creo yo, y, y pelear ese espacio, lo cual es muy digno, pero también les han levantado barreras con el resto. Sí. Eh, no digo que las hayan puesto ellas, pero se han levantado barreras. Entonces romper esas barreras y empezar a, a dialogar de otra manera, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo, personalmente, en varios de los puntos que tocas, eh, porque sí eh, se puede vivir de la cultura, eh, dignamente, sí. Lo que pasa es que el modelo tiene que cambiar y el modelo no depende solo del de, de, de que trabaje o quiera vivir de la cultura. Y voy un poco a esto que has sacado y relacionándolo con lo que has comentado. Profesional, estoy totalmente de acuerdo, profesional, eh, profesional de la cultura, independientemente de la figura jurídica que tomes, seas asociación, seas autónomo, o sea, es una SL, eh, eh, pues hay muchos profesionales repartidos incluso por, por, otros, por otras figuras. Eh, pero a lo que voy es que eh, desde nuestro punto de vista eh, se puede y, y se debe. Lo que pasa es que tenemos que estar todos juntos. Es, es lo que antes comentaba, es un ecosistema, el ecosistema cultural. Es decir, ecosistema de todo. Y no estamos conectados. El sistema nos está llamando eh, y nosotros respondemos, igual respondemos como porciones a unas migajas y estamos peleándonos con ahí, ¿no?, cuando el menú o el mantel o lo que está aquí arriba y tenemos que sentarnos todas juntas para decidir, ¿no?, eh, eh, consensuar la carta que, que nos vamos que ¿este es el menú? No, bueno, queremos la carta y vamos a decidir qué es lo que quiere esta sociedad, ¿no? Y ahí hay que sentarse todos, la última, la, para nosotros la solución mmm, puede ser eh, fuera de las instituciones pero nosotros estamos peleando porque creemos que tiene que ser con las instituciones pero con la sociedad y con los profesionales de uno u otro lado eh, y luego eso en, en concreto ¿cómo se traduce? Bueno, nosotros hemos estado exigiendo, eh, lo primero lo hizo el gobierno de Cantabria pero el, ayunt el ayuntamiento de Santander no lo ha hecho o no, no lo ha hecho, que es, por ejemplo, a ver, muchos colegas no están de acuerdo con esto que voy a decir, pero es que la tendencia, igual que en otros ejemplos de la ciudad, es que desaparezcan los coches de los centros de las ciudades, la tendencia debería ser al revés, es decir, que desaparezcan las subvenciones de cultura, y me explico, o a la cultura, pero es la tendencia, en el mientras tanto, tendríamos que generar... ¿Por qué? ¿Por qué bueno, tienen a tener que desapar las subvenciones a la cultura? Porque está subvencionando mensos a mi tesoro, a mi proyecto, a mí... que voy a subsistir y estoy en la precariedad absoluta, entonces... Eh, casi que tengo una oficina en la institución. Claro, ¿por qué? Pues porque la institución no escucha a la sociedad. La sociedad no demanda determinadas cuestiones que si estamos sentados en la mesa con la institución, incluso te puedes sentar con los partidos políticos. Pero también cuando estamos en las, en las reuniones nacionales, porque esto ocurre en todos los territorios, eh, el techo de cristal de la cultura es eh, los políticos, no las instituciones, son los políticos. Y esto es el, nos hemos reunido con cada uno de los partidos políticos de esta región y se lo hemos dicho a la cara, el problema cultural sois vosotros, sois vosotras. Eh, no bueno, no, no, no habláis mal de la cultura, no creáis debate sobre la cultura, no, no, no creéis que interesa. Bueno, bueno, bueno, habláis mucho, pero vosotros es imposible que os unáis, ¿no? Es uno de los retos que nos dice. Y otro de los retos, estoy de acuerdo con cosas que se han dicho aquí, es crear cultura fuera de las instituciones. O a pesar de los políticos, eh, también se puede crear fuera de las instituciones. ¿Por qué? Pues por una esencia propia, por una necesidad social. Y sí podemos vivir, y el arte contemporáneo está. Una parte del arte contemporáneo, estar de acuerdo contigo, puede estar en, un, en otro ámbito que es eh, mercantil, punto pelota. Pero aquí en esta misma casa, hace no mucho, ¿no? dos meses escasos, Iván de la Nuez presentó un libro muy interesante. ¿No? que la gente cree que habla de, de, del arte, del mercado, ¿no? Y cuando, cuando habla de las izquierdas, cuando presentó el otro libro de las izquierdas, realmente hablaba del arte, ¿no? Y yo decía, bueno, es una autocrítica de un sector, eh, y por eso tengo que salir a, a, a defender a otra parte que no hemos hablado aquí. La mayor parte de las empresas de nuestra plataforma son creadores, artistas y creadores, que están obligados por el sistema a, a, a, a, a um, desarrollar su actividad bajo una figura jurídica, sea autónomo sl pero ellos se sienten y son creadores, no es mi caso, pero el de la mayor parte sí. Quiero decir, con un sentido mucho más social del que nos creemos desde fuera, pero claro es que solo se ve la subvención y tal, ¿por qué en esta región? Y acabo de que hablen los demás, porque no hay políticas culturales, y este es el caso, porque no estamos sentados ahí y no hay políticas culturales. Nadie ha puesto un rumbo, ni el PRC, ni el PP, ni el PSOE, que acaba de pasar por la consejería. ¡Nadie! Y esto se lo hemos demandado a todos y cada uno de ellos. Efectivamente, también nos hemos estudiado los programas. Eh, son acciones puntuales. Eh, no hay políticas culturales. Y esto es una demanda a todas luces. ¿El político se mete a, al quirófano de Valdecilla? No, pero el político sí se mete a organizar un acto cultural. Eh, ¿Quién te lo, lo tiene que organizar? Entonces ahí ya veríamos y, y lo que has dicho tú antes. Es que eh, no es el barrio en el centro-periferia. Un ejemplo de la ciudad. Nosotros eh, trajimos, gracias ¿no a alguna compañera que está ahí atrás, que se lo trabajó, eh, el bono cultura copiado literalmente del País Vasco para el gobierno de Cantabria, que, no, que nunca lo quiso hacer. ¿Con qué sentido? No con el que sentido que tiene ahora. Lo compró y llevó a la Serna, que así fue, y ahora tiene un sentido de eh, facilitar el acceso a la cultura a, a tal... Bueno, nosotros, eh, se utiliza el nombre de nuestra plataforma desde el inicio, en esa, en esas, en esa publicidad, porque fuimos los que propusimos, pero es que nosotros estamos por detrás también eh, proponiendo cosas que no se han incorporado y que nosotros nos sentimos identificados, que es que se mida. Y es uno de los otros puntos que habéis comentado, ¿no? No solo lo, cua no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Es decir, el, el objetivo era llegar a los barrios que no pueden en llegar a o sea, los, que has tú, los colectivos desfavorecidos. Evidentemente sí, y, y a nuestro juicio ahora mismo, el Bono Cultura. Solo es como ya se acaban, pues sacamos otro el año siguiente otros 5.000 más y otros 5.000 más. Pero si lo estás es abaratando el acceso a la cultura a los que ya acceden. No estás llegando a... No, ¿y cómo lo sabes? Digo, no, pues medir. Entonces nosotros provocamos porque no miden. Muchas Smart City, por pues las Smart City deberían facilitar la medición, ¿no? Por ejemplo, algo que podrías... pero no lo hace. Una pregunta, solo y muy corta. ¿Existe algún modelo en Europa o el mundo mundial que sirviera de orientación a la hora de proponer un tipo de cultura como la que autogestionada desde las bases como lo que tú explicabas en algún país tú conoces de algún sistema que pudiera... porque claro, las instituciones van y dicen mucho bla bla bla, que es lo que tú decías pero a ver, ¿cómo se hace esto? O sea, sabemos lo que queremos hacer, pero ¿cómo se hace? Eh, a lo mejor si les inyectáramos en vena a, a, a quien fuera que tuviera algún tipo de poder de decisión eh, las soluciones hechas podrían hacer una cosa, rechazarlas como lo han hecho eh, en tantas ocasiones pero a, a, a lo mejor no tenían tantas eh, excusas por eso me pregunto si en algún país en algún lugar, en algún colectivo de alguna parte existe un proceso al que pudiéramos adaptar eh, este tipo de exigencias, si lo conocéis, yo no. Sí, hay muchos. Sí. Hay muchos sí. Yo me atrevo a decir que, claro que hay, hay muchísimos, el problema es que sigue habiendo un poder que viene de arriba, muy grande, que se llama capitalismo y que no tiene interés en que nos conozcamos, en que trabajemos en red, como hay muchos modelos de economía social, como hay muchos modelos, o sea, están aquí al lado, los están haciendo cuento, te está hablando ahora mismo de... Sí. Y te está hablando, que a mí me parece totalmente de una ley que les impide. Es que ni siquiera... o sea, esa es también la, donde tenemos que entrar. Claro que hay que entrar en la institución. Yo, yo voy más allá, no es, no es que haya que tener subvenciones, es que hay que entrar en la subvención para que esas cosas no pasen. Es una perversidad esa ley para todo, ¿eh? para la creación. Entonces, modelos hay muchísimos y los hay cerca, los hay en España, no hay que irse a Islandia, son pequeños, son autónomos, y el problema es que hay algo global contra lo que hay que luchar para trabajar entre. Y a mí me parece que en concreto en, en Cantabria a veces no nos queremos creer que hay, y que está muy cerca, y que son fáciles de implantar, inimitables, y que no tenemos que tener miedo del copia y pega. o sea, no hay que estar innovando todo el rato, sino decir, vos lo estáis produciendo y lo estáis haciendo y yo sí creo que muchas veces dependen de, de iniciativas como, como esto, dependen de funcionarios que trabajan bien y que se crean realmente su... su que su puesto es fundamental, fundamental, más allá del político. Sí. O sea, un buen funcionario que trabaje y se crea su trabajo puede cambiar realidades en cuestiones de cultura de una forma alucinante y ore por los que lo están haciendo. Y a mí me gustaría creer que en esta región podemos empoderar a los que, a los que lo, es, lo intentan y decirles de verdad que os creemos, que os seguimos, o sea, es muy importante. O sea, que sí, los sea, hay. No podemos estar en el pesimismo sí siempre. No, no, pero hay, hay una cosa, los hay, hay muchos, como tú dices, pero también no hay que tener miedo a buscar el modelo propio, que no significa innovar, significa muchas veces recuperar prácticas. Lo que está haciendo Cueto, de una manera natural, es lo que se ha hecho toda la vida. Y nos sentamos, empezamos, tío. y la red se va tejiendo. Solo. Ha dicho una frase rosa que a mí me ha encantado, la ha apuntado, que es, dejamos que la vida fluyera. Sí, es verdad. Oh, Entonces, es la bomba, ¿no? Cualquier cosa que nos llega y nos parece interesante, que pues, nos pueda aportar algo, nos da igual que seamos 10, que seamos 15, que seamos 20. Eh, nosotros hemos tenido hasta una vecina contándonos su viaje a Jordania, y sus experiencias, y sus impresiones, y que le gustó, que no le gustó. Y nos parece que es una cosa muy enriquecedora. Si tú el día de mañana te quieres ir a Jordania, pues tienes ya una media idea de algo y si quieres volver, puedes ir y preguntarla oye, pues ¿te acuerdas de esto cuéntame un poco más? ¿Sabes? Es una manera de enriquecer, de compartir experiencias. A mí lo que siempre me ha parecido es que la cultura siempre ha venido, es como una cosa que está muy de moda en el entorno político, que no tienen ni idea de lo que es y que le sirve como para decir que son muy guays y muy vamos lo más sin entonces qué pasa que eh, nos van imponiendo qué es la cultura y nosotros como sociedad no somos nada críticos con esa cultura que nos venden o sea eh, cultura aquí son los conciertos de verano la semana grande las cuatro fiestas más que hay y cuatro cosas más que se hacen por ahí salpicadas que casi siempre son eventos deportivos y actuaciones musicales y ahí se acaba todo pero hay más cosas y hay más gente que tiene una voz y que la quiere expresar y que está fuera de ese tejido que está un poquitín a la deriva, perdido, pero que si quieres eh, te encuentras con ellos. Nosotros nos hemos ido encontrando con esa gente y nos, lo único que les hemos ofrecido es nuestro espacio porque nosotros en eso sí que tenemos una gran suerte. Nosotros tenemos nuestro propio espacio y nosotros gestionamos nuestro propio espacio y, y les ofrecemos esa posibilidad. Santiago. Sí, no, la, Es que las, eh, hemos hablado cuando hablamos, cuando hablamos de, de cultura y cómo, cómo financiarla, nosotros hacemos cultura sin dinero. Casi. Sí, es más de verdad. <risa> no, no, no vivimos de ello porque no ganamos dinero ni y casi casi ni lo invertimos. Dependemos del otro siempre, ¿no? eh, Quizás sí, como, como colectivo te gustaría disfrutar de esa eh, industria de la cultura que es evidentemente una cultura elaborada, pensada, innovadora, eh, creativa, y que te puede ilustrar para hacer a ti proyectos nuevos, ¿no? Pero eso no puede depender de las subvenciones como, como está montado ahora. Las, las subvenciones son un, un maquillaje que hacen y que ni siquiera llega, así que muchas veces o no te llegan o tienes que renunciar a ellas porque eres incapaz de justificarla, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, lo que tiene que haber, ya, yo, yo lo, lo hemos dicho, yo, lo he pensado más veces, ¿no? Eh, estructuras eh, públicas, que faciliten que esa industria, esa industria de la cultura, llegue a, a todos los rincones, pero llegue como oferta, como, como oferta de aprendizaje, ¿no? y que se traslade, ¿sabes? Pero, pero tiene que haber un proyecto, digamos, institucional, ¿no? o sea, ¿qué es, ¿qué es la carencia que tiene? Y que tiene que nacer, evidentemente, de las necesidades de los entornos, ¿sabes? O sea, eh, tiene que nacer de la sociedad, de la demanda de la sociedad. Pedro y Esteban. Ah, vale. Pedro. Eh, sí. <coughs> dentro de un poco un poco más de, hablando de lo concreto pero este, yo creo modelos seguro que hay muchos pero creo que nosotros somos los que tenemos que construir nuestro modelo y vengo yendo desde hace mucho tiempo que uno y, y es cierto creo que es cierto uno de los grandes problemas que hay para hacer cosas en esta ciudad y en esta región es la ley de espectáculos entonces mientras eh, no cambiemos la ley de espectáculos vamos muy mal y, si, y, y igual esperar, mientras esperamos a que cambie o presionamos para que cambie eh, tendrá que, tendrán que ser el momento y más pronto que tarde de empezar a ocupar los espacios comunes, que no públicos son espacios comunes y son nuestros y entonces eh, habrá que ocuparlos y habrá que, habrá que hacer cosas todos juntos, todas juntas para poderlo ocupar, porque es una vergüenza, que bueno, que no, ni, un, ni una conexión de electricidad, ni bueno, un montón de trabas que solamente se pueden arreglar con dinero y con amigos en la casona. Entonces, eh, como, como herramienta necesaria inmediata, tenemos que ocupar los espacios públicos, no públicos, los espacios que son comunes, que son nuestros, tenemos que utilizarlos. Y si no nos los ceden, pues habrá que ocuparlos. Yo no veo a Esteban, pero por sí, ahí, Esteban. sí. <risa> bueno, como he muchos años observando las políticas culturales, y creo que pertenezco al sector desde hace tiempo, yo con Ángel lo he compartido alguna vez, creo que llamamos a la puerta equivocada siempre para hacer políticas culturales. Es decir, hay muchas puertas a las que no se llama. La política social no es una política cultural. La política de participación ciudadana, puede ser una política cultural porque una... necesitamos luces más largas para hacer política cultural en Cantabria. La puerta a la que se llama es una puerta que suele tener los presupuestos más exiguos y más patrióticos Yo no creo que haya que llevar la cultura a cuenta, para nada. Cuento tiene su propia cultura y Cuento puede aportar cultura a otros. Lo que estés mirando es identidad, memoria local, estén reafirmándos como, como, como, como espacio. ¿no? ¿Por qué hay que llevar la cultura a ningún lado? Esta, esta soberbia intelectual que siempre ha habido de que hay que llevar la cultura a los pueblos y al medio rural. Eso es absurdo. El medio rural tiene su propia cultura, los barrios tienen su propia identidad. Eh, está muy acrisolada. Eh, lo que hay que hacer es generar eh, mecha. Sois unos encendedores sociales de vuestro barrio. Y lo que estáis empezando a poner en marcha seguro que va a generar espacios inéditos de conexión entre la ciudadanía que habita ese barrio. Y ese saber estar, ese sentido local, esa es la clave. No, no necesitáis de nadie externo para que, para que eso se produzca. ¿no? Y yo siempre he pensado que la política cultural de Cantabria tiene, tiene ese problema y los actores culturales, o los que formamos parte de un modo u otro de la, de, de, de, del sector, llamamos siempre a la puerta equivocada, la que tiene menos recursos, la que tiene menos visión y menos, eh, menos política en realidad, porque nunca ha construido nada la política en Santander y en Cantabria ha sido la guinda de un enorme pastel pero nunca ha sido el, los ingredientes con los que construir algo sólido, ¿no? algo vertebrado yo a, la, a las administraciones que se ocupan de la cultura siempre les pediría que generen espectadores, que generen hábitos eh, pero nada más, nada más que eso que no entorpezcan, que, que, que lo dejen así como está y a los, a, los, a los creadores o a los que tienen proyectos o tienen ideas que me a muchas otras puertas, porque la política cultural se puede hacer desde la sanidad, desde las políticas de igualdad, de las políticas de cooperación al desarrollo, desde todo tipo, porque es un, porque es una, es un ámbito transversal que nos llega a todos. ¿no? Entonces, sigo pensando que mientras pongamos la mirada en el consejero o la concejal o concejala de cultura, nos estamos equivocando completamente en hacer Cultura. No totalmente. Necesitamos para nada absolutamente para nada. No, para nada no, pero sí totalmente de acuerdo en esa otra parte que es que es muy interesante y, y nosotros el nos, el pensándonos el, eh, de batería, eh, el sector está de, a, totalmente de acuerdo. Es decir, los presupuestos en, en cultura no como no crean debate no no van a los recursos, mejor dicho no van a subir y no solo por nuestro lado, o sea nosotros bueno cuando cuando salimos eh, tenemos más libertad de hablar, y ellos también, con otras instituciones que no son de Cantabria. Y entonces te pones en el lugar del otro, y aunque a ti te pusieran de consejero o consejera, o de concejal o de alcaldesa, es decir, es que no está la institución hecha para que tú puedas crecer el, eh, las formas de hacer diferentes, o los recursos técnicos, humanos o económicos de las instituciones. Entonces, bueno, pues eso lleva más tiempo... Y lo que no podemos bailar es al son del cortoplacismo electoral de los partidos, efectivamente. Y que en el otro, en otros eh, ¿dónde están los recursos? Efectivamente, en otros, en otro, en, eh, en otros sectores. ¿puedo? Isabel. Eh, eh, yo quería hablar de algo concreto, te hablabas de que existe el modelo modelos. Acaba de haber hace poquito en Maracando, a primeros de mayo, unas jornadas que las han titulado Creando en Comunidad, con ejemplos y con, con componentes, con gente que venía con proyectos que podían estar un poco en, este, en esta línea. ¿no? Había desde proyectos institucionales, la mayoría de ellos partían de, de la ciudadanía y de alguna manera empoderaban a la ciudadanía para ir a las instituciones a pedir luego esos recursos que podían necesitar. Son, la, son todos proyectos a medida, es decir, la mayoría eh, parten de colectivos o, o, o eh, están abordados para, para tratarse en, en colectivos desfavorecidos, eh, en, en temas de integración social, en urbanías y demás, pero mm, la verdad es que había ejemplos muy interesantes, por ejemplo, eh, recuerdo uno de los ponentes que era el, el gestor cultural ahora mismo del Ayuntamiento de Rentería, que, que realmente están afrontando proyectos que ha generado la ciudadanía, que luego los ha asumido la, la institución. O sea, hay, todavía hay un proyecto que, que me parece que se titula algo así como olas o de faros o algo así, del 2016, de ese 2016, en el que competíamos nosotros aquí como, como capitalidad cultural, que luego se la llevó los pues ahí se crearon proyectos de la ciudadanía que todavía persisten. ¿Eh? y todavía perviven y, y, y están apoyados institucionalmente. De alguna manera, creo que es una forma... La mayoría eh, eh, son proyectos muy pequeñitos, con muy poquitos recursos, y que, son, que se hacen para un momento concreto y ya no, no, se, no perduran en el tiempo, pero sí hay ejemplos en los, que, en los que existen. Me parece que es una manera de empoderar a la ciudadanía culturalmente, es decir, parten siempre sin recursos, o sea, la mayoría de las veces es, yo tengo mucho interés en hacer algo, es evidente que, que yo soy el motor, porque a mí realmente esto me, me interesa como ciudadano, como grupo, o como, tengo la, la inquietud que tenga, y evidentemente yo soy el motor. Pero eso al final cuaja, y al final es una manera de empoderar a los ciudadanos, yo creo que, a mí, por lo menos, me abrió la puerta porque realmente es un concepto... Que, aquí se habla de mediación, porque es un concepto que nos viene un poco de los, de este concepto francés de compartir la, la cultura, de que los grupos de creación tengan que hacer alguna actividad para mostrar la, lo que crean a la ciudadanía. Hay una, y ahí ha, ha surgido un concepto en el que tú le llamabas, como has dicho?, prosumidor, o ¿cómo le llamas? Prosumidor. Que es el mismo concepto, en definitiva, eso es la mediación, aquí es un concepto nuevo que están empezando a aplicar, sobre todo, por ejemplo, de, dentro de las artes escénicas, eh, es una manera de hacer una contraprestación, a mí tú me prestas el palacio de festivales para que yo haga una creación artística, y yo, como contraprestación, Palacio ah, de festivales a la ciudadanía y muestro algo o, o pongo en contacto a los artistas, a los creadores con la, con la población, que eso es normalmente enriquecedor para todo el mundo y es un, una especie de trabajo social. ¿no? Eso mmm, ya extrapolado y, y sacado ya del tema de la creación o del tema de, de la... Mmm, industria o de la producción eh, cultural, eh, ha llegado a una serie de colectivos o una serie de asociaciones que han montado proyectos de este tipo, pero que existen en, en todo el mundo. O sea, aquí sí, sí. había un ejemplo, Tengo si tenéis un interés, os, os lo dejo tampoco un poco pintarrajeado, pues podéis haceros una idea de, de, de la línea que lleva. Pero Yo creo que es un concepto que, que cada vez hay más, que cada vez hay más asociaciones en, en, a nivel nacional internacional que se ocupa de hacer proyectos de este tipo, o sea que tú estás en tu barrio, Cueto, ¿qué necesita Cueto?, ¿qué quieren los ciudadanos de Cueto?, ¿qué, qué les interesa a los ciudadanos de Cueto?, porque yo les puedo llevar encaje de bolillos y, al, y a los ciudadanos de Cueto, el encaje de bolillos se la repanfinfla, entonces realmente el que conoce su zona, tú eres ciudadano de Cueto, eres eh, vecino de Cueto y tú sabes lo que, lo que tienes allí, con qué cuentas, ¿Cuáles son tus elementos culturales que puedes desarrollar tú culturalmente? Y por otro lado, ¿qué intereses tenéis? Porque tampoco me parece que, que sea llevar por llevar cualquier cosa que pase por aquí, ¿no? O sea, no sé, o igual también es bueno llevar cualquier cosa que pase porque igual también creas un poco de interés, ¿no? No lo sé. A mí me sorprende a veces. Yo quería decir, decir una cosa, yo, yo creo que ahí está lo de, lo, de, lo de la cultura situada, ahora la palabra situada está muy de moda, pero es verdad, o sea, el, el, el otro día en una mesa sobre cultura escuché una cosa que me dejó aterrorizado alguien contaba que esta ciudad no había entendido su proyecto absolutamente innovador y brutal escénico de laboratorios multidisciplinares cuánticos conectados con Dinamarca, Noruega Singapur y tal y que esta es una ciudad de catetos porque básicamente no se le había financiado su proyecto ¿no? este es el conocimiento no situado tú tienes todo el derecho a hacer un laboratorio cuántico marciano con doble salto y tirabuzón entonces te la juegas y tocas la puerta de la consejería de agricultura, de cultura, de lo que sea y si te va bien, bien y si no, no pero ¿qué pasa con la cultura situada? el problema es que como no hay participación ciudadana normalmente en Cueto en Cueto está pasando esto y perdonarme Santiago y Rosa que lo diga porque lo, una parte de la ciudadanía de Cueto se ha tomado una asociación que estaba cooptada por el ayuntamiento y una vez que la ha rescatado, o sea que hay un rescate de, de algo cooptado políticamente por una parte de la ciudadanía... ...y entonces la ciudadanía lo pone al servicio... ...y empiezan a pasar estas cosas... ...porque vuelve a situarse... ...ya no es un concejal del ayuntamiento... ...el que decide qué hacen las asociaciones de vecinos... ¿no? La, eh, ...tomar todas estas monedas para unas fiestas y tal... ...sino que son vecinos que dicen... ...no, no, vamos a empezar a mover esto... ...cuando el conocimiento está situado... <coughs> ...pasan cosas maravillosas... ...eso no significa que los vecinos de Cueto... ...de Peñacastillo o de Cazoña... ...no tengan derecho... A, ¿Cómo se llama el señor este que ha puesto refugios en una pared del centro botín? Eh, no, sí, sí. que Creo que es muy famoso. Yo es que no lo, el, el, el que está en el centro botín, que es muy famosísimo, que hay anuncios por todos lados, que no tenga derecho, los vecinos de cuentas, si no es muy bueno, que no tengo ni idea, que pase por allí y haga el payaso. Tiene todo el derecho. Ellos y él. Eh, pero claro, vamos a situar la cultura. Y ahí sí hay un trabajazo de cuidado. Y hay ejemplos a patadas. Pero lo que yo decía antes... Podemos aprender, podemos aprender, podemos imitar sin ningún problema, podemos copiar sin ningún problema, pero ojo, hay realidades situadas que no permiten copia, ¿sí? Hay realidades concretas que no permiten copia, que pueden coger elementitos y tal y cual, y desde ahí construir algo nuevo, probando, dejando que fluya la vida, eh, con otra frase que acaba de decir Santiago, que es que ya tengo dos frases de cuento que me las quiero, que es, dependemos del otro, eso se suele contar como una debilidad, y es una bendición depender del otro. O sea, porque hay otros en juego. Ellos pueden hacer cosas porque hay otros que están participando. El problema es cuando no hay, no está el otro. ¿Y qué pasa muchas veces con la gestión cultural? Y perdóname, que no hay un otro al otro lado. Hay un espectador, hay un cliente. Pero no hay un otro que interactúa, no hay un otro que quiere, no hay un otro que intercambia, no hay un otro que es generoso. Ahí hay, ¿no? Ahí no. Perdón, ah, la, estaba Amanda, Amanda, Amanda. Otro, sí. Sí, sí como modelo que yo conozco ahora mismo por ejemplo lo, donde empezaron lo que ahora unos, y que vamos a abrir uno en nuestra ciudad de fábrica de creación sí. las primeras fábricas de creación que hubo en Europa fueron justamente lugares ocupados por entornos culturales para reivindicar hay una industria que está muriendo ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo repensamos un modelo social? Y algunos han llegado a ser tan importantes como, que por ejemplo, en Marsella, ese proyecto que era un proyecto ocupado, hoy es el proyecto cofinanciado o co-institucional -eh, más grande de la ciudad. Y Marsella es la segunda ciudad de Francia. No es una cosa que las eh, instituciones apoyaran, es una cosa que las instituciones han tenido que acabar reconociendo como peso fundamental con todos los problemas que logra. Pero, o sea, que algo que nace de aquí, de ocupemos, a mí me parece muy importante porque me parece que ese tipo de leyes justamente no tocan solo a lo creativo, están tocando a nuestros derechos realmente sobre los espacios comunes. Entonces, eso por una parte. Dos, eh, en todo este tipo de cultura que estamos pensando, yo creo que hay una cosa también muy anticapitalista, que es que son todos proyectos o procesos los que funcionan que necesitan de unos tiempos que no son los tiempos que ahora mismo la cultura exige en, en los procesos de producción, por ejemplo. Eso es muy importante tener en cuenta por todos los lados. El problema de la solución es, tal y como está en esta región, no, solo, no es ya solo el dinero, son cómo se establecen los tiempos de creación, de reflexión y de relación en el momento que quieres trabajar con la ciudadanía. De los ejemplos que tratas, yo porque he estado en uno, han sido dos años de trabajo, dos años de trabajo, con un grupo de 12 ciudadanos para decidir, después de dos años, qué es hacer un encargo de una obra de arte contemporáneo, porque lo que tú has dicho a me a parece que tiene más que ver con los lugares que conocemos como centros de arte contemporáneo, que con un concepto abierto que puede ser el arte contemporáneo. Eso, esos dos años son, pero es que además lo ha financiado a asuntos sociales, con lo cual, los creadores, hace mucho que llamamos a otras puertas. Hace mucho que estamos, por ejemplo, en Cantabria, llamando al mundo rural. Hace mucho que estamos diciendo que las políticas de líder en otros países sí que financian este tipo de proyectos culturales, mientras que aquí todavía te dicen los propios técnicos de líderes, es que no podemos, porque las políticas no están hechas ahí. Entonces, no es tanto que no estemos tocando puertas. Es que hay mucha gente del otro lado que te dice, no sabemos cómo, no sabemos cómo eh, eh, interrelacionar lo que digo, lo que yo también creo que tiene que hacer es que no somos nosotros los que tenemos que ir saliendo y entrando de en las consejerías sino que en un momento dado puede existir una especie de mesa común, ¿no? sí. donde estén ahí todos pensando, o sea que mmm, no, no, no podemos asumir toda, toda la culpa. Y la última cosa sobre lo de los pueblos, y lo de que no queramos crear esta cultura, mmm, por supuesto, por supuesto, pero es que en los últimos años, en este país, ya no hablo de otro, lo que había de teatros, lo que había de cines en los pueblos, han desaparecido. Entonces no nos estamos inventando algo nuevo, estamos hablando de que ahora mismo hay una España blanca de posibilidades de hacer cosas que antes hacían. Y hablo más de lo que conozco y que está Cabuérnica, en cinco años que llevo allí, no he visto ninguna expresión cultural de la zona. No digo que no haya visto nada que viene de cera, no he visto Ningún concierto de la zona, de la gente de la zona, que eso se potencie, que eso se reactive, eso por un lado. Y lo que acabo de ver este año son 35.000 euros de una partida cultural, que es la primera que veo, en tres mesas de picnic con dos pérgolas al lado de una carretera y de un puente, y que eso son 35.000 euros de la partida de cultura. Entonces, de esto, claro que podemos empezar a hablar de qué se está haciendo con la cultura de los pueblos de Cantabria. Sí, y otra que cosa es que es que, no, pero espera, es que es hay una chica que lleva. No, porque si no se genera ahí una. Espera, es que si no se, podrá se podrá genera ahí una. Luego seguimos, luego seguimos esto. Hay una chica aquí. Vamos a un poquito lo que había comentado Esteban ya hace tiempo, a recogerlo a retomarlo, y tiene también bastante que ver con lo que estabas ahora tú. Apoyarme y argumentarlo. Eh, me voy a tierra, yo soy, soy muy de tierra. Eh, ha habido algo que me ha hecho muy feliz cuando ha comentado Esteban, eh, y abogado por la transversalidad. Sí. Eh, bueno, pues no te dirijas a la Consejería de Cultura o a la Concejalía, hay más puertas a las que llamar. Eh, sí, las hay, pero se cierran igual, quiero decir. Sí. Tú puedes plantear un proyecto que de entrada, como comentaba Paco, uy, esto a mí me puede parecer maravilloso. Y no, no serlo, ¿no? O no ajustarse al momento debido, a la, a la ocasión creada. Pero te comentan que sí. Y llamas a otra puerta, porque no, no hay presupuesto. No, no, ahora no es el momento para gestionarlo. Llamas a otra. No, deriva la cultura. Es que está muy bien, es muy interesante. Sé que es anecdótico, pero de la anécdota se crea la, la causalidad. Eh, volviendo a tierra. Nos podemos quedar con la entelequia de las administraciones, de, las, de los presupuestos, de las partidas, de lo que va a cultura y de lo que no va. Va a poder también, y con lo que ha comentado Paco. Tienes ahí seis hojitas, ¿no? Sí, sí justo, problema, pero son cinco no. y media en realidad. Y una <risa> <En primera, risa> parte a la doble espacio. Cinco y media, parte a doble espacio, haces así, te abanicas, y eso es el resumen de todo lo que se considera y se adjunta al apartado cultura. Podemos hablar de proyectos, oye, ¿cómo lo están haciendo?, eh, pues comentaba para que en Baracaldo o en Finlandia, estamos aquí, estamos aquí hablando de ello, eh, por ahí no nos van a resolver nada, de momento, lo sabemos, lo sabemos, ahí están las propuestas, no, no nos lo van a resolver, ¿cómo podemos empezar a trabajar?, desde aquí, es que es obvio, desde aquí, comunicación, escucha, el apoyo del otro de los compañeros pues aquí en Petit Comité probablemente con compañeros oye vamos a... ¿te interesa que estas redes sociales, culturales que se crean desde abajo desde abajo no de ir contra el otro ni, que, ni de quejarse del de allí ole. vamos a empezar a hacerlo y la propuesta de una mesa común pues me parece muy interesante y una mesa común que probablemente en un principio sea muy pequeñita pero si es que se va a ir abriendo y no dejarlo ahí arriba, bajarlo, a, a, a tierra, a quedar un 10. Oye, quedamos este día y vamos a ver qué propuesta... Tú tienes una interesante, venga, apoyamos por ahí. O, oye, la ampliamos, que tenemos capacidad para, para hacerlo, pues, no ves, cada uno es su apartado, no. en su apartado. Vamos a aportar ideas, vamos a plantearlo, vamos a hacerlo. A ver... Desde... bueno. Pero desde Tierra, ya sé que... Hay ¿no? nuestra experiencia. Está. Bueno, bueno, segundos. La, la experiencia, nosotros hace un año, 17 de marzo de 2018, llamamos a, a los partidos políticos y a asociaciones culturales, mm -hmm. para al menos los, y, y los profesionales. Y fue gratificante. Mis compañeros, algunos creo que hay por aquí, incrédulos, va. estamos perdiendo el tiempo, pero hay que intentarlo. Respondieron todos los partidos políticos, todos, muchas asociaciones y, y, y menos porque no tuvimos tiempo o sea, no, eh, y, al, eh, y ahí nos comprometimos a crear espacios de continuos de, bueno luego por cuestiones internas se nos ha fastidiado la cosa que ahora estamos intentando retomar y además vienen las elecciones y ya está pero es que al bueno, final hay que hacer también mira autocrítica sí, no sí, depende sí, del otro depende de nosotros no, pero, pero que seguro que nos Vamos a ir cerrando porque se está levantando gente, entonces sí. lo que nos gustaría, bueno, agradeceros que hayáis estado aquí, si queréis comentar alguna cosita así como para cerrar, porque, bueno, os hayáis sentido interpelados o como conclusión de, de, de este momento. Y Pablo... No, yo mmm, voy a, a mi minuto de oro. <risa> <risa> La, la cultura es ocio, la cultura, este es el minuto de la tres media, este que yo grabé, que lo colgué, y, y es decir, el estatuto del un artista, el creador y trabajador de la cultura, en el que se votó en el Congreso de los Diputados por unanimidad a favor de todos los partidos políticos, el único que no estaba es el PRC porque no tenía representado, todavía no tenía representación, Congreso, eh, es fundamental para realizar estas cosas. Porque no solo reconoce a los trabajadores de la cultura como sector de producción, sector, digamos, de creación, sino por la importancia social que tiene. Y en su preámbulo, las 75 propuestas, especifica esta otra cultura, que no es de los profesionales entendidos. Está votado a favor por todos los partidos políticos en el Congreso, que es el Estatuto del Artista y Trabajador de la Cultura. Eh, que ahora están en el tejado del ejecutivo que, que vuelva a entrar para, desarrollar, para desarrollarlo. Y son partes que no tienen que ver con cultura. Son sanidad, son eh, servicios sociales, eh, hacienda, eso es. Y, y reconocen ese preámbulo, la labor de las agrupaciones sociales que no tienen esa eh, ¿no? Eh, lobby o esa potencia de visualización en, en, en políticas culturales, ¿no? y eso ahí está reconocido, y tenemos que decir, oye, aquí estamos, y en esa parte, y cierro, si estoy de acuerdo con, con, vuestro, con vuestras propuestas, que es que, como es nuestro techo de cristal, yo creo que nos, hay que seguir trabajándolo, pero olvidémonos, y seguramente ellos se sumen, vengan y luego se sumen a lo que estemos construyendo. Rosa. Bueno, pues yo nada, lo único que quiero decir es que nosotros seguimos fluyendo, así que cualquiera que quiera venir con alguna propuesta, tenemos más que bienvenidos. Ya tenéis oportunidades. Yo también voy a cerrar, yo solamente un par de ideas. Eh, el mercado va en contra de la cultura crítica, como en contra de la vida, y en contra de, de los afectos y de muchas cosas, y hay que aceptarlo, y entonces hay que saber que que es un enemigo y que está ahí, que vivimos en una economía de mercado, y en, en, pero bueno, nosotros creemos que es un, es un enemigo voraz, brutal, y, y en este momento un enemigo de muerte, y hay que tenerlo claro, y no, no es fácil pelear contra él. Eh, segundo, hay posibilidades fuera de ese de ese de ese loop del dinero y de ese loop de, de la financiación, esas posibilidades solamente funcionan si estamos juntas, esto en este momento nos da lo vemos inviable, cada vez que hemos convocado algo, cuando tratamos con... Punto. Por cierto, con la asociación de vecinos de Cueto, de mover el tema de, y alguna organización más, el tema de espectáculos, nos quedamos bastante solas la gente de Cueto y nosotros, por tanto, pues ya no podemos hacer desobediencia. Si fuéramos 15 organizaciones, podríamos decir, sabes qué, ponemos nuestro altavoz donde nos da la gana y hacemos la la olla donde nos da la gana, pero como nos hemos quedado tres con esto, pues estamos fastidiados, Si no, pero tres no lo pueden hacer. No, no, es que, ya, es que tú no has estado en eso esos procesos, hemos hecho reuniones, eh, tal, y nos hemos quedado solas. Entonces... Lo que digo es, si no también deseconomizamos la discusión, no vamos a poder llegar a nada. Tenemos que desmonetarizar primero, después buscaremos recursos, después haremos lo que sea, pero o en la discusión la vaciamos del tema de dinero y empezamos a hablar de temas de fondo y después ya buscaremos el dinero. O eh, cada vez que hemos convocado algo, se ha terminado hablando de lo mío que es. Sí. Y cómo consigo mi proyectico y cómo consigo financiación. Eh, desde nuestro punto de vista, eso es un error. Ya yo le doy un minuto, porque es que prefiero pensar que a lo mejor eh, sí que se puede influir la economía, porque yo creo que es básica para que podamos vivir los creadores. Para que sea estoy de acuerdo entre intentar trabajar en red y una vez me dijeron que la administración no escucha, lee. Es decir, a lo mejor en vez de reuniones, cada uno de nosotros, ley de espectáculos, por favor, quiero que se revise esta ley de espectáculos. Y se eh, no sé, bueno, pues muchas gracias No para eso ¿no? <risa> sí, está, está, Eso debería estar está No contestan, no contestan bueno, yo Muchas gracias ¿no? Yo me he un anuncio capitalista eh, Pues hay que pagar la luz y las cosas eso es eso Y hay que votar Hay que votar Y este? bueno, este espacio está sostenido por un montón de gente de trabajo voluntario he Hay una caja de colaboración Me toca a mí en vez de que te toca a ti Y que hay que votar Hay que votar que no... no no sé el, el domingo no, no. lo que es, pero hay ah, es? ahí hasta el 22, tenéis para votar ahí. Podéis eh, orientar un partido, un ah, ladrillo, un, lo que sea, un partido político, perdón, un partido no, un libro, un ladrillo, un partido político, metéis la votación y el día 22, acordaros que Combino, es el mío. Es ¿no? que la única y manera que está que está eso. Votos, vota y votas y votas. Y votos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias.